Muy bien, amigos. En esta oportunidad vamos a aprender a exportar un módulo de sliders que tenemos hecho con el plugin Slider Revolution. Muy bien, entonces se trata de, de este, este módulo donde tenemos aquí tres sliders, como ustedes pueden apreciar. Bien, entonces vámonos al backend en nuestro WordPress y vámonos a eh, aquí donde dice Slider Revolution. ¿sí? entonces fíjense aquí está el módulo este es el módulo, vamos a verlo bien, entonces el módulo consta de tres sliders bien, tres slides entonces por ejemplo este que es el primero vamos a verle fíjense, entonces este slider este slider es es Sería este de aquí, ¿no? Este de aquí sería, ¿sí? Bien, entonces, vámonos, vamos a regresar. Fíjense ahora, si vemos el segundo slider, que es este, vamos a abrirlo. Sí, este de aquí. Este de aquí correspondería a este, a este slide. Bien, entonces vamos a exportarlo y vamos a importarlo en otra... Vamos a exportarlo a otra página web, ¿verdad? Entonces el, el procedimiento será primero exportarlo y luego en, en, otra, en, otra, en, ot en otro tema que vamos a instalar... Eh, en, vamos a tener que importar todos este, est estos tres slides. Bien, entonces vamos a regresar acá. Entonces nos vamos aquí al módulo que queremos exportar. Cliquemos aquí y ponemos aquí donde dice exportar. Bien, damos clic allí. Y al exportar, pues se va a crear un archivo zip, ¿verdad? Se va a crear un archivo zip que va a tener este nombre, este nombre bien entonces lo único que nosotros podemos acá ponemos yes export, exportar slider sí se exporta y, y se va a descargar a nuestra a nuestra carpeta de descargas bien yo ya lo tengo yo lo tengo exportado así que voy a proceder ya con el con el segundo paso que sería eh, importarlo en la en el nuevo tema bien entonces muy bien entonces, estamos aquí nuevamente en el backend, pero este es un nuevo tema. Entonces, vamos a importar a este nuevo tema el slider que habíamos exportado en el tema anterior. Muy bien, vamos a abrir en una nueva pestaña este tema para verlo. Bueno, se trata del tema Electro. Vamos a importar hacia este tema el slider que habíamos exportado del tema anterior. Para eso tenemos que tener instalado ya el plugin de Slider Revolution. Recordemos que esos sliders están hechos con el Slider Revolution, así que vámonos aquí al plugin Slider Revolution y nos vamos aquí donde dice manual import, o sea importación manual. Le damos clic allí, luego clic aquí donde dice eh, que para cambiar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez aquí, vamos a buscarlo. Ese es un, es, una, es un archivo comprimido. Aquí está. Este de aquí. Este de aquí es el archivo, recuerden. Bien, entonces lo único que vamos a hacer es ponerle aquí abrir. Le damos a abrir y se está importando ya listo, la importación ha sido satisfactoria aquí está el módulo y si le damos clic aquí ahí vemos los tres sliders vamos a ver, vamos a darle clic aquí donde, al primer slider al, al lápiz aquí que aparece y listo, bien, aquí lo vemos muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a visitar el sitio, lo vamos a abrir en una nueva pestaña. Sí, muy bien, entonces ya el, el, slider, está, ya el slider está aquí, lo único que tenemos que hacer ahora es ubicarlo de repente en, el, en la página inicial de nuestro tema, pero ya eh, está importado a este nuevo tema. Muy bien amigos, es todo lo que les quería mostrar. Nos vemos hasta el próximo tutorial.